Muy buenas tardes, compañeras, compañeros eh, de la prensa. Con la venia del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén Suárez, vamos a dar inicio al acto de posesión del nuevo Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. En el inicio vamos a proceder a la lectura de la Resolución Suprema 21.571, La Paz, 29 de junio de 2017, vistos y considerando que el parágrafo 1 del artículo 165 de la Constitución Política del Estado Determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado y las ministras y o ministros de Estado. Que el artículo 51 del decreto supremo número 29894 de 7 de febrero del 2009, organización del órgano ejecutivo, establece dentro de la estructura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros que el párrafo 2 del artículo 127 del decreto supremo número 29894 dispone que los viceministros serán designados mediante resolución suprema, que en cumplimiento a la normativa vigente corresponde designar al viceministro de pensiones y servicios financieros dependiente del ministro de economía y finanzas públicas. Se resuelve único designar al ciudadano Oscar Ferrufino Morro como viceministro de pensiones y servicios financieros dependiente del ministro de economía y finanzas públicas quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor previo cumplimiento de lo establecido por ley segundo se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente resolución regístrese comuníquese y archívese firmado evo morales ayma presidente constitucional del estado plurinacional de bolivia Firmado, Mario Alberto Guillén Suárez, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Seguidamente procederemos a la toma del juramento. Don Oscar, por favor. Haga la señal de su creencia. Señor Oscar Perufino Morro, jura por los próceres de la liberación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 queda posesionado como viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Felicidades. Seguidamente escucharemos las palabras a cargo del señor Oscar Ferrufino Morro, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Eh, buenas tardes, señor ministro. Compañeros viceministros, compañeros de la prensa, colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Eh, en estos momentos difíciles, en estos momentos tristes en que nuestro ministro, compañero, amigo, hermano está pasando, eh, uno tal vez no quisiera estar en, esta, en este tipo de posesiones, ¿no? por estas circunstancias que nos están tocando estar uh, en, estos, en este puesto, tanto el ministro como mi persona. Sin embargo, yo creo que sería para él aún más triste el hecho de que no, no, no cumplamos este desafío y esta misión que él nos ha dado. Espero que eh, el, el, a su retorno de nuestro compañero ministro Arce, ex ministro Arce, podamos eh, dar y rendir cuentas de todos nuestros cumplimiento de estas funciones que tenemos actualmente. Es una gran responsabilidad la que vamos a tener. Sin embargo, también tengo el, tenemos el apoyo del, del ministro Mario Guillén. Él ha estado nueve años en este viceministerio, nosotros hemos estado, yo estoy cuatro años, y tiene un gran equipo que ha ido formando durante estos nueve años. Yo, de mi parte, agradecer al ministro por este nombramiento. Espero poner todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, y hacer eh, más del 100%, tanto en beneficio del ministerio, de este proceso, de este cambio, para seguir adelante. De tal manera que cuando venga, retorne, que yo espero que sea muy pronto, en corto tiempo, nuestro ministro, eh, podamos eh, haber rendido bien este periodo que est estamos acá. En ese sentido, muchas gracias por este nombramiento y de mi parte, eh, todo el esfuerzo y toda la, la, la voluntad, la actitud para seguir adelante. Muchas gracias. Y en la conclusión del presente acto, vamos a escuchar las palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Alberto Guillén Suárez. Bueno, buenas tardes. Eh, saludar al flamante viceministro Oscar Rufino, eh, los otros viceministros que nos acompañan, saludar a los funcionarios del Ministerio de Economía, a los compañeros de la prensa. Eh, esta tarde tengo la, la grata eh, labor de posesionar a Oscar como nuevo viceministro eh, con, con el traspaso de muchos retos respecto a, al, a las labores que él tiene que cumplir. Eh, él va a estar encargado a partir de ahora ya de la puesta en marcha de la gestora, un proyecto que lo no venimos eh, trabajando hace mucho tiempo en el ministerio, pero adicionalmente tiene la posibilidad de hacer el seguimiento a todo lo que ha sido, lo que es el, el, la implantación de nuestra ley de servicios financieros. Los retos son bastante eh, grandes, el sistema de financiero y el sistema de pensiones son eh, puntos muy sensibles eh, para la población y por ello yo creo que, que con la capacidad, con la experiencia que tiene Oscar, estas, eh, estas labores, estos objetivos van a ser plenamente cumplidos. Y obviamente, como él decía, con, el, con todo el respaldo tanto del ministro de Economía como de los otros viceministros y de los funcionarios del propio eh, Ministerio de Economía. Eh, yo la verdad que estoy muy complacido porque alguien con quien, en quien he confiado mucho tiempo en el, en el viceministerio cuando yo eh, desempeñaba estas labores, hoy eh, está eh, eh, supliéndome en esa labor pero también estoy seguro que, que todo el trabajo que hemos hecho y todo el equipo que hemos formado lo va a apoyar y eh, confío plenamente en la capacidad de todos ustedes, de, todos los, de todas las personas que conforman el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros para que apoyen la gestión de Oscar y que logren también los objetivos que les había mencionado. Muchas gracias. De esta manera concluye el presente acto el Ministro de economía va a responder algunas preguntas de la prensa por favor han sido muy amables entonces tenemos el siguiente orden de preguntas javier macías de cadena a por favor Bueno, en realidad, eh, cuando ellos se han eh, reunido con el presidente Evo, ellos han, eh, han presentado una serie de, de propuestas, las cuales nosotros hemos dividido en, en tres grupos, un grupo económico, un grupo, un grupo productivo, y eh, cada, cada, cada mesa de trabajo, cada grupo, eh, va a empezar su funcionamiento en diferentes fechas. La próxima semana, el, el próximo jueves, si no me equivoco, empezamos con la primera eh, la primera mesa que es la mesa eh, económica financiera y, de, y posteriormente vamos a continuar con las otras mesas ¿no? y vamos con el deber por favor Bueno, en realidad, como les había mencionado el día que, que, me, ha, que me han posicionado como ministerio, no, ministro, perdón, eh, nosotros eh, vamos a continuar con la agenda, vamos a continuar con la política económica, por lo tanto, eh, cambios eh, no, no, no, no deberían esperarse, vamos a seguir con la, misma, con, la, con, los, con la misma política, con las mismas actividades para conformar o para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto este año. Entonces, vamos. Eh, eh, Básicamente, a, a no ser del cambio del viceministro de pensiones, eh, creo que no va a haber otro cambio más. Vamos con Red 1, por favor. Sí, ministro, eh, si nos puede dar una proyección eh, de cómo ha estado yendo la economía en la gestión fiscal junio de 2016 o junio de 2017. Entendemos que eh, este, estos datos van a ser presentados por el INE más o menos en septiembre octubre de, de este año, pero quisiéramos tener una proyección de cómo ha estado comportándose la economía para ver. Tengo una idea si va a haber o no este año la posibilidad de pago de Bueno, en realidad, eh, si los expertos en, en, en estos números todavía no han sacado los números, es bien complicado que yo eh, pueda eh, darles un, un número, darles una proyección respecto a, a datos que, que eh, tienen que ser procesados y que justamente, como tú decías, eh, en septiembre, octubre recién vamos a poder para eh, poder dar, dar, dar un número, dar cualquier eh, proyección, yo creo que sería aventurado y no creo que sería eh, correcto, o, o correcto con, con, las, con, la, con la población. ¿no? ¿Pero el comportamiento es positivo en esto? En esta, en esto en bueno, en realidad eh, nosotros esperamos que ir cumpliendo las metas que se han planteado en el, en el programa fiscal de, de comienzo de año. Eh, vemos que, que la, el, el, la actividad económica está muy similar al, al pasado año, entonces, eh, creemos que, que los, las proyecciones que, que, que hemos eh, presentado a, a comienzo de año se van a cumplir. Eh, Vamos con RTP, por favor. Ministro, por favor, si tiene datos al primer semestre de las administraciones que las exportaciones han mejorado. El crecimiento económico fin de año, ¿será que va a sobrepasar hasta este medio año? Este fin de año 4.7% como ha previsto. Y la inflación es una de las más bajas hasta la fecha. Bueno, en realidad... Eh, eh, Tú me has dado ya los datos. <risa> eh, la, la, la, la verdad es que estamos eh, eh, preveyendo que los que las, eh, las proyecciones que, que, que, que, se han, que se han firmado a comienzo de año con el Banco Central eh, están, se van a cumplir, están muy cerca de cumplirse. Entonces, eh, creo que, que es importante esperar los datos de, de, del, del servicio de, del, del INE para que podamos hablar de, de, del desempeño a la, a, al primer semestre. ¿no? ¿Las exportaciones, Uy, ahorita no tengo la mano de los datos. La pero... eh, vamos, con a Ministro, buenas tardes. Por favor, ya en el tema que dijo de que sigue de la del incremento en el 3% de las tarifas. Se ha convocado, ya se habló con los empresarios, en ¿eh? el mismo Ahora la COP, eh, Bueno, en realidad eh, el tema de la reunión con los empresarios ha sido porque ellos han solicitado que nosotros nos reunamos con ellos para, para explicarles el, el, el, el, la verdadera magnitud de, de, de este incremento en las tarifas. Eh, nosotros hemos tenido una reunión con ellos donde les hemos explicado cuál es el, el impacto respecto a, la, a sus costos de producción y cuál sería el impacto respecto a la, a la inflación, al, el, al, al peso que tendría en la inflación este incremento. Eh, los otros sectores como la central obrera boliviana en ningún momento han solicitado que nosotros les expliquemos, pero es importante también recalcar que este no, es, no es primera vez que se hace este incremento, sino es un incremento que se hace eh, todos los años, cada, cada seis meses se revisan las, las tarifas. Entonces yo creo que, que en algún momento eh, hay un, un, una intencionalidad diferente al, al, al, al, a la que ellos eh, pregonan por parte de la central obrera boliviana porque, como les decía, el, el año pasado, el año también o sea, ha habido incrementos similares a los que, que hoy día se está, eh, de los que se está planteando. Y, como les decía, en el cálculo que, que, que, eh, que habría eh, respecto a la inflación o respecto a lo que eh, afectaría al, al bolsillo del ciudadano, es prácticamente eh, muy bajo. ¿no? Bueno, en realidad, como les decía, en el, ca en el caso de que ellos soliciten, porque... Ellos han lanzado una serie de, de, de demandas en, en, en, en, el, en el ampliado que ellos han tenido. El, el, el 3% es uno más, una más de sus demandas, no es que el, el paro del 12 de julio que ellos han anunciado, es solamente por, la, por el incremento del 3%. En realidad ellos tienen eh, el tema de, del, del, del, fallo de, del, del fallo del Tribunal Constitucional y otra, y otra serie de, de, de demandas. Por lo tanto, si ellos se eh, buscan el, el diálogo, seguramente van a, van a solicitarlo. Si necesitan la explicación, obviamente estamos prestos a darlos. Pero, eh, como le digo, o sea no, no es solamente este este motivo el, el, el, el, el motivo por el que están haciendo el, el, el paro del 12 de julio, y nosotros siempre vamos a estar prestos al diálogo. ¿no? Avi, por favor. Bueno, en realidad el, el tema de, del, de, las, de las variables macroeconómicas que nosotros eh, establecemos a comienzos de año, eh, nosotros no las vamos a no las revisamos, sino las mantenemos como un como una como objetivo, como, unos, eh, eh, como unas variables a alcanzar de, como objetivos. Eh, no, no hacemos una revisión, sino más bien vamos evaluando cómo va el, el, los, las diferentes variables respecto a lo que se ha, la, lo que se ha planeado. Eh, por lo tanto, no hay una revisión eh, ni, a ni a la baja, sino solamente estamos eh, eh, teniéndolas como una referencia. Al final, no se olviden que todas estas son proyecciones y que en la medida que se, que se puedan cumplir, obviamente van a ser, pero son, son, eh, son proyecciones. Respecto a tu segunda pregunta, el, la, la empresa de seguros ya ha obtenido la, eh, la primera autorización por parte de la pse Le toca hacer todo lo que es el... ...el trámite de, de constitución, los trámites eh, burocráticos y además la, eh, la contratación de sus oficinas y demás... ...que eso tarda, me imagino, va a tardar unos dos o tres meses más. Y una vez que se tengan todos estos trámites hechos, se tiene que presentar una nueva, eh, una nueva solicitud a la PSE ...para que ellos ya otorguen la, la, la, la licencia de que ya puede empezar a atender a la gente... ...o ya pueda empezar a ofrecer sus pólizas de seguros. Entonces yo calculo que en unos dos a tres meses la, la, la empresa ya va a empezar a funcionar, ¿no? Muy, muchas Muy gracias. gracias.